Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe Y hoy voy a enseñaros cómo hacer de una forma sencilla, casera Pues el molde pues para hacer vuestras figuritas Aquí os muestro algunas de las mías Ya veréis, es una forma muy sencilla Y recuerda, suscríbete Bien, vamos a utilizar una figura, en este caso es una una calabaza seca, la silicona líquida, un catalizador, vendas que no aparecen en la imagen, plastilina, una báscula, una base, en este caso es de plástico y un recipiente donde mezclar la silicona con el catalizador. Bien, vamos a empezar por ir separando lo que vamos a utilizar. Primero vamos a, a ponerle la plastilina a la figura en la parte de abajo para sujetarle a nuestra bandeja donde le echaremos la silicona. Ya veis, eh, manoseado un poquito la, la plastilina y a continuación se la coloco a la calabaza. Ya veis, simplemente la estoy poniendo en la parte de abajo. De la, de la figura De la calabaza Para que no se nos cuele por aquí La silicona Y quede bien unida a la, a la base que vamos a poner Que es esta bandeja plástica la Apretamos un poquito Para que se nos unan Ya veis Bien, ahora vamos a pasar a mezclar la silicona líquida. Podéis encontrarla en, en multitud de, de ferreterías y centros especializados también. Vamos a coger muy poquita cantidad, porque vamos a hacer un molde pero por capas en vez de, de echar todas las siliconas eh, junta, Vamos a, a echar la cantidad de, de 100 gramos, que no sé es más que suficiente, incluso podéis echar para una primera capa menos, menos cantidad de silicona. Es para que nos cubra bien la, la superficie de la figura. Y ahora vamos a echar eh, la, la proporción que necesita de, de catalizador. Eh, normalmente en las instrucciones de la silicona ya os viene qué cantidad de, de, catalizador, cantidad de catalizador necesita. Bien, ahora vamos a mezclar bien la, tanto de la silicona con el catalizador. Y simplemente pues empezamos a verterla por, por la parte superior de, de nuestra figura, intentando que repartir bien por... Toda la, la superficie de la, de la figura ¿eh? Que no se nos quede ningún trocito Sin echarle la, la mezcla de silicona y catalizador Ya veis que me paro un poquito más en esto Bueno y recuerda, suscríbete Seguimos echando toda la silicona que hemos preparado sobre nuestra figura. Ya veis que es bastante líquida, pero no importa, va a hacernos una pequeña capa como si fuera un guante. Aprovechamos bien la silicona. Volvemos a preparar otra capa, eh, la primera capa eh, ha secado bastante rápida, eh, en 3 horas, echamos eh, por toda la superficie otra vez la, la silicona, eh, recordar he vuelto a hacer eh, 100 gramos, el catalizador correspondiente, bien mezclado y volcar sobre la, nuestra figura. Bien, preparamos otra capita más. Ya os recuerdo, podíais utilizar menos cantidades ¿eh? si quisierais. Catalizador y a mezclar. Ya veis que poco a poco se nos va haciendo más gruesa la, la capita de silicona. Ahora vertemos el resto de la silicona que habíamos preparado. y a dejarla cuajar bien a secado ya veis que la toco sin problemas y vamos a echarle eh, yo recomendaría eh, volver a echarle otra capa de silicona yo voy a apresurarme y voy a echarle ya voy a ponerle ya la venda para que se nos haga un poquito más fuerte eh, nuestro molde veréis que después de echarle de bueno de echarle la silicona después de la venda eh, va a cambiar su aspecto recuerda suscríbete Bien, cogemos trozos, eh, un primer trozo grande que nos cubra toda la superficie de nuestro molde y lo ajustamos en la base. Otro trozo más de, de venda, Recordar eh, ponerlo por encima de la, de la figura, la venda. Que, que, top, que tape toda la figura. Yo he utilizado los dos primeros trozos más grandes. Ahora voy a ir cubriendo las otras partes. Así ya está cubierta nuestra, nuestra figura con vendas Volvemos a preparar silicona Otros 100 gramos Y el correspondiente catalizador Mezclamos bien Ya veréis la diferencia ahora de echarle la silicona. Cubrimos bien todos nuestros huecos. Y la dejamos secar. Eh, yo emplearía otra capita más de silicona. Pero os lo quiero hacer más rápido. Ahora vamos a hacer una lo que es la, la madre forma eh, con escayola. Lo que es una... Un recipiente, digamos, para tener el molde de silicona y no se nos deforme al echar la, la cera. Bueno, si, si no sabéis, bueno, primero vamos a recortar eh, la, la silicona sobrante. Vamos a dejar eh, entre la figura y, y el extremo de la y donde cortemos como un centímetro y medio, dos, no más cortamos todo alrededor y despegamos ya veis que se quita muy fácilmente la silicona ahora haremos la escayola Yo imagino que sabréis hacerla pero bueno recuerdo echamos Poquita cantidad de agua porque no vamos a necesitar mucha escayola y, y ahora vamos a ir echando la escayola sobre el agua Poco a poco Bueno, para la escayola, eh, nos lo dije antes, vamos a utilizar pues eso, agua, un recipiente de mezclar, eh, escayola, una escofina para, para quitar los excesos y una, una trencha. Echamos, vertemos poquito a poco la, la escayola hasta cubrir nuestra superficie de agua. Y vamos a utilizarla en un principio pues bastante, bastante líquida. Para que así nos cubra bien todos los rincones de la, del molde de silicona. Y recordar suscribiros. Eh, no me da tiempo en este vídeo. hacer todo el proceso. De, de hacer el molde de silicona. Con su madre forma. Y mostrar el resultado final. De la vela de, de calabaza. Y por lo cual. Tengo un segundo vídeo preparado. Bien, cogemos la escayola y vertemos solo sobre una mitad de, la, de nuestro molde de silicona. Bueno, os espero en el siguiente vídeo para que veáis el resultado. Recordad suscribiros.